saludos soy Israel Vanguer y en esta hora les traigo un nuevo tutorial y es de cómo hacer una presentación en tiempo real desde de Excel a PowerPoint si yo cambio el dato aquí de la serie 5 si cambio este dato en Excel automáticamente acá tiene que cambiar listo vamos a irnos a la serie 5 y este 26 debe basarnos a 27 entonces serie 5 aquí la tenemos 26 entonces no modificamos aquí, sino que modificamos acá. Entonces supongamos que este en este dato cambia a 28, listo. Miren que aquí nos cambió a 28 en PowerPoint por ende también nos debe de cambiar a 28. Mírenlo. De esa forma eh, eh, hay una conexión a la hora de nosotros hacer la presentación en PowerPoint. Mientras la persona en control remoto eh, o desde casa está cambiando los datos a nosotros se nos está actualizando acá O, o, o si por el contrario tenemos Estamos conectados a una página eh, que nos revele los datos del clima Automáticamente va cambiando aquí y nuestra presentación se va a ver mucho mejor porque son datos reales ¿Listo? Entonces, como hice ello? Vamos, lo único que vamos a hacer es lo siguiente Voy a borrar esto Miren como es de sencillo, vamos a irnos aquí a Excel, vamos a seleccionar esta tabla de gráficos, clic derecho copiar. Nos venimos aquí a PowerPoint y en pegado vamos a, a desplegar aquí pegado especial y vamos a seleccionar esta opción que dice pegar vínculo y vamos a darle clic en aceptar. Una vez hecho ello, aquí ya la podemos configurar como querramos. O damos clic aquí en diseño y nos va a mostrar una serie de diseño aquí. Listo, vamos a ampliarlo aquí. Y ya la tenemos lista para nuestra presentación. Listo. Entonces, ahora, si yo voy a actualizar un dato, vamos a actualizar un dato de la serie 3. El 27 vamos a ponerlo en 29. Serie 3. Miren, aquí estamos, el 27, vamos a ponerlo en 29. Aquí automáticamente cambió sería entre 29 y por ende en PowerPoint también, miren. Entonces nosotros cuando estemos en la presentación, todos los datos van a estar actualizándose en tiempo real porque estamos conectados directamente a una página o el, los datos están cambiando conforme al tiempo. Eso ha sido todo por hoy, espero que me hayan entendido y hasta la próxima. Chao, chao.